Hola a todos, bienvenidos a Aprende tu Luz. Todos sabemos lo difícil que resulta deshacernos de los pensamientos negativos que en ocasiones invaden nuestra mente de manera casi compulsiva, robándonos la paz y provocándonos ansiedad, depresión, angustia, etc. Ya que los pensamientos negativos van programando nuestra mente poco a poco a pensar siempre en lo peor y esto nos llena de miedos irracionales. Pero, ¿qué podemos hacer para que nuestra mente deje de construir pensamientos negativos y así lograr una vida plena, positiva y feliz? Pues bien, es cierto que existen muchas y muy variadas técnicas para eliminar pensamientos negativos, pero sin duda una de mis favoritas es la que te muestro en este video, ya que la mayoría de ellas se conforman de varios pasos y requieren mucho tiempo y práctica para lograr obtener buenos resultados. Esto las hace difíciles de aplicar en momentos de estrés, ira o ansiedad ya que nuestra mente no puede pensar de forma correcta ante estos estados de ánimo. La técnica que hoy te presento es muy poderosa y fácil de aplicar ya que solo necesitarás de 5 segundos para eliminar por completo los pensamientos negativos. Para lograr esto Primero debemos entender cómo se origina un pensamiento negativo en nuestra mente y de esta manera poder aplicar la técnica en el momento preciso para que funcione correctamente. Los pensamientos negativos se crean gracias a la increíble capacidad que tiene nuestro cerebro de asociar varias ideas en solo segundos. Pongamos un ejemplo para explicarlo mejor. Acudes a una entrevista de trabajo para la cual te has preparado mucho y tienes grandes expectativas en torno a este empleo la entrevista resulta muy bien parece que están muy interesados en ti y te dicen que ellos se comunicarán contigo después pero pasan dos, tres, cuatro días y no te llaman ante esta situación tienes dos opciones pensar de manera positiva o negativa la forma positiva Sería pensar que han tenido mucho trabajo y esperar tranquilamente a que te llamen más tarde. La forma negativa sería pensar que no quisieron contratarte. Es muy probable que la programación de tu mente te haga escoger la opción negativa y rápidamente comiences a generar pensamientos tóxicos, como que no eres lo suficientemente bueno y que seguramente encontraron a alguien mejor. O tal vez hiciste o dijiste algo inapropiado sin darte cuenta o cualquier otra idea destructiva y así se te pasa todo el día e incluso a veces varios días pensando en eso de manera casi obsesiva pero al día siguiente te llaman diciéndote que te presentes el lunes con estos y aquellos papeles para tu contratación que están muy interesados en ti con este ejemplo lo que quiero que veas es como de una pequeña idea negativa tu mente inmediatamente puede crear un caos y afectar por completo tu balance, tu energía y todo a tu alrededor. La técnica que te presentaré enseguida busca justamente evitar que esa pequeña idea negativa crezca y se fortalezca en tu mente. Esta sencilla pero excelente práctica se conoce como la técnica de los 5 segundos y consiste en lo siguiente. Cuando notas que la idea negativa está quitándote la paz y no te deja tranquilo, debes enseguida comenzar a contar de forma inversa del 5 al 1. Es decir, contar calmadamente de la siguiente manera. 5, 4, 3, 2, 1. La razón por la cual algo tan sencillo puede tener un efecto tan poderoso es la misma por la cual no nos gusta ser interrumpidos mientras contamos dinero o cualquier otra cosa, porque perdemos la cuenta. Nuestro cerebro no puede enfocarse en pensar y contar a la vez. Y cuando contamos de manera inversa, el reto se complica aún más. Por eso, cuando tienes un pensamiento negativo y enseguida empiezas a contar del 5 al 1, cortas el flujo del pensamiento y lo bloqueas por un lapso corto de tiempo, hasta que tu cerebro decide pasar a otra cosa y seguir adelante. Te sugiero que al principio lo realices varias veces seguidas, del 5 al 1 las veces que sean necesarias 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 y así hasta que notes que los pensamientos nocivos han perdido fuerza o que incluso han desaparecido que tu mente está más tranquila y ya no quiere pensar más de forma destructiva si incorporas esta práctica a tu vida diaria contarás con una poderosa herramienta más que te permitirá eliminar de raíz los pensamientos negativos que te impiden avanzar y llevar una vida feliz. Recuerda que lo que ocurre en tu vida es el resultado de tus pensamientos más recurrentes. Bueno, pues a partir de ahora te resultará más sencillo controlar tus pensamientos y lograr escoger hacia dónde quieres enfocar tu atención. Espero que esta información te resulte de gran utilidad y que logres tener éxito en todo lo que emprendas. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo y te invito a que te suscribas a mi canal. Es gratis y me ayudas muchísimo. Tus comentarios también son muy importantes para mí, ya que me permiten conocerte y así poder brindarte un mejor contenido. Muchas gracias.